cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades al cielo que haya cada cada una mina eso se refiere al Espíritu Santo amén por eso uno se ha sus pecados ante Dios a recibido es Cristo como su salvador, bautismo del Espíritu Santo y fuego, nos ha comprometido, amén, por eso a través de nuestro Señor es Cristo, nosotros hemos arrepentido ante Dios nuestros pecados que tuvimos, amén, y aceptamos al Señor es Cristo como nuestro salvador, uno, si sí, se arrepiente de sus pecados ante Dios de corazón, si sí, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Padre Todopoderoso, toca cada uno de tus hijos que está ante tu presencia en el mundo, Padre. Y puso pañuelo poderoso sobre tu vida. Ahora respiro mejor, gracias a Dios. Respira, ¿qué no hacías? No, ¿Qué no hacías? No hacía? ¿Cómo, ¿Cómo no lo hacías? Para ver. No podías. Se fue el dolor. Se fue el malestar. ¿Quién lo hizo? ¿Qué tenías? Yo venía con un dolor en... Bueno, como están pegando lo de la menopausa. Venía con un dolor en un pie. Un dolor en un pie. Se te quitó todo dolor. Quitó todo dolor aleluya. Ahora, ¿cómo te sientes? Bien, bien, Camina vencida. para ver. Aleluya la mano. Desapareció el dolor, puedes caminar, te sientes bien, brinca para ver. Halo, halo, ¿cómo te sientes? Bien, ¿quién lo hizo? Aleluya. vamos a dar un fuerte aplauso el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en cual un hombre haya practicando otras cosas, añade las cosas malas, corazón se transforma en corazón malo. Pero uno aprende las cosas etiquetas y amabilidad, practica la bondad. Hoy va a ser un corazón bondadoso, suave. Amén. Con la obediencia a la palabra de Dios. Ahora a ver, un punto muy importante. Ya somos salvos, ayuda a confesarte de todo corazón, con humildad, pidiéndote perdón. suelos en sus ojos, pero inmediatamente le oró un pastor, compañero poderoso sobre el cual nuestro pastor principal ha orado y se fueron los dos un suelos, cuando dice Gloria llegó con mucho dolor en el cuerpo no podía ni moverse, pero después de la oración, los pulmones de dolían, tu espada, más de dos años sufriendo con dolencias y pulmonares y en todo su cuerpo se está yendo en el nombre de Jesucristo, amén sigamos orando a él Y rápidamente se le quitó el dolor de cabeza y el malestar que tenía. Aleluya. Cuántos le dan fuerte aplauso a la gloria. Asunción Villarreal. tenía un dolor en el pecho. ¿Cuánto tiempo? ¿Tengo acá? hígado por un tiempo largo pero, mucho, o sea, tiempo ah, pero tiempo. Se, se sentía náusea sí, no, se bastante... pero después de la oración sí, empezaste sí, a jerusalén sí, ya, no ya, no no ya no siente fatiga ni pelota aleluya ¿Quién lo hizo ya, no, Moisés, david tartamudeaba pero es su primera vez que él viene acá y dice que, como yo no lo conozco, él dice que habla bien, si sí, ya me siento más cómodo para conversar con una persona. ¡Aleluya! amor a en delito, que pasó, que y que el, el que Aleluya. ¿En ¿Cuánto tiempo tenías con ese malestar? Amén, amén. Ay, aleluya. Llegó con un dolor en su lado derecho donde está la vesícula, pero me imagino que te habían hecho estudios y te decían de la vesícula. ¿Qué no podías hacer, que no podías hacer, no la podías doblar, y ahora ya puede doblar, no siente dolor, aleluya.